Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Nora Goren y junto con Lilia Soto y Andrea Daverio coordinamos el grupo de trabajo Desigualdades y Derechos en Tensión. Este periodo tuvo el gran desafío de seguir construyendo en contextos de pandemia, lo que significó continuar reuniéndonos con las compañeras del GT, planificando acciones y sobre todo pensando qué y cómo aportar desde nuestras reflexiones a un mundo con profundos cambios y en crisis. Para ello organizamos actividades, articulamos con otros grupos de trabajo y hacedores y hacedoras de política pública con la posibilidad de juntarnos en México en la conferencia de Claxo. Esto nos dejó un gran desafío hacia adelante, que es seguir perfilando nuestro GT en línea con las necesidades que un contexto atravesado por tantas desigualdades lo requiere.